Fascista, vos no sos Venezuela. El CNN cuando vean esto, sos Venezuela. Fascista, vos no sos Venezuela. El CNN cuando vean esto, sos Venezuela.